Así es hermano, nosotros estamos atravesando una situación muy difícil, ya que tenemos nueve meses prácticamente cerrados, y cuando vino un pequeño respiro que nos permitieron trabajar, ahora viene este nuevo revés. Nos trancan el juego. cerrando la venta a las seis de la tarde, es ya prácticamente tirarnos a la piedra. Ustedes como asociación, ¿Se han reunido ya luego de, de esto, de esta situación? Sí, hemos estado conversando. Ya prácticamente la mayoría de dueños de negocio que no hay forma cómo trabajar porque la gente sale a trabajar de día a las 6 de la tarde es cuando sale a comprar una cerveza pero no le da tiempo ni siquiera a llevársela para la casa porque ya está prohibido a las mismas 6 de la tarde no hay un rejuego para poder colocarla. ¿Cómo, ¿Cómo harán ustedes entonces ante esta situación? Hemos aguantado un sacrificio, sabemos que la pandemia nos ha obligado, es un asunto de salud, buscamos medidas, pero por el momento le solicitamos al señor presidente y a salud pública, que ya en este año nosotros lo hemos perdido todo, no fuimos tomados en cuenta en ningún programa pero por lo menos para el año próximo que no empiecen cerrándonos nuevamente, que nos brinden la oportunidad de poder trabajar.